Muy buenas noches, bienvenidos un día más al canal Bueno Importante, regla Primera regla de tu negocio Proteger tus inversiones Como sea, puede ser una protección De hardware Digamos que, ah, es que las voy a meter en Un ledger Puede ser una protección de, de seguridad de mis uh, Ordenadores De mis computadoras ¿vale? Eh, esos eh, antivirus, um, tener una serie de normas, eh, qué navegador utilizar, qué navegador no utilizar, cuentas abiertas, cuentas cerradas. Eh. Otra cosa importante, las contraseñas. El segundo factor de autenticación. Todas estas cosas protegen tus inversiones. Tenlas al día. Bien, eh, no sé si os habéis dado cuenta de esto, que es lo que os titulo en... en en la miniatura y en el título del vídeo y es que creo que es algo bastante bastante importante vamos a verlo eh, sin mucha más dilación así que venga comenzamos que ahora tenemos clase os lo recuerdo ahora los... tenemos clase ahora Y dale a la campanita. Pues eso, suscríbete y dale a la campanita. Que además, por cierto, es gratis. Bien, eh, hace frío, hace un frío de narices. Bueno, una cosa bastante importante. Primero, eh, seguimos roneando aquí, rondando que si la línea, que si confirmamos por fuera, que si confirmamos por dentro, en semanal, ¿vale? Estoy ahora mismo con la gráfica semanal. Y no acabamos de confirmar nada. ¿vale? No acabamos de confirmar nada. ¿no? Eh, cosa importante que ha pasado y por eso lo tengo en gráfico semanal. Bueno, esta caída que vemos aquí, con esto que me recupero, que no me recupero, fue cuando empezaron las tonterías entre... Eh, entre Binance y tal y no sé qué, no sé cuántos. ¿Cómo terminó? Pues terminó con el tortazo de FTX. ¿Y ahora qué ha pasado? Pues que ya estamos con nuestros precios por encima. Es decir una crisis que nos llevó más al hoyo porque recordar eh, vale porque luego bueno todos tuvimos que cambiar nuestras previsiones adaptarlas al momento de mercado como es normal es lo lógico uh, hablábamos de que este cripto invierno debería de ser más suave que bueno pues que no tendría que tener tan no tendría que ser tan violento como el anterior eh, así lo preveíamos y así hubiera sido si no hubiera sido primero por esta gran caída esta otra ¿Vale? que vino desde los 30.000 hasta, bueno, bajamos aquí hasta la zona de los 17.000 y pico, eh, es la de Luna. Ahora tenemos Génesis y el mercado ha pasado olímpicamente de él, como diciendo, pues, tú eres un pringao eh, ya veremos a ver cómo se solventa esto. Hay bastantes empresas afectadas por FTX, evidentemente por Luna fue una, un descalabro, y bueno, ¿todo eso lo, a, a dónde nos lleva? ¿Por qué lo digo? Pues porque la caída de Luna nos daba a tocar en el máximo histórico anterior. Cosa que, bueno, pues era una zona de soporte. Ahí comenzaba esa zona de soporte. La hemos, bueno, digamos, probado, testeado, retesteado, incluso con una crisis. Esa crisis FTX. ¿vale? Y la hemos roto, pero rápidamente lo hemos, lo hemos recuperado. No solamente la hemos recuperado, sino que estamos en precios... Precrisis FTX. Y eso que todavía sigue por ahí mucho muy platillo del... La crisis más grande de toda la historia de la economía del mundo mundial es lo de FTX. Claro, ¿qué pasado? Que la que entonces parecía que no había ni un solo dólar para devolver a la gente y ahora resulta que sí, que bueno, pues por lo menos la mitad anda por ahí. Entonces ya no está malo. Ahora, ¿qué pasa? Que a lo mejor lo hacen dentro de 10 años. Y eso es lo que sigue, está haciendo mucha pupita. Eh, la recuperación del mercado pues hace que esa pupa sea menos y aunque haya gente y algunas muchas empresas y fondos que tengan la mitad de ese dinero uh, o menos el, al revalorizarse en cuanto a fiat bueno pues lo pasen un poquito menos mal a ver si a ver si pueden aguantar hombre porque ha habido mucho despido, mucha cosa y hay gente que no lo está pasando demasiado bien. Bien, en cuanto a Bitcoin, el, vamos a irnos a, a cuatro horas. Seguimos haciendo esta estandarte banderita, como quieráis decirlo. Hubo un momento, ¿vale? En esta, en esta banderita, ayer por la noche, que parecía que se iba y de repente uh, se desinfló. Pero, fijaros que sigue manteniendo el mismo nivel. Es decir, bueno, después de esta vela pues puede ser que perdamos incluso la línea de tendencia y no vayamos abajo. Pero no. Es un primer intento, por así decirlo, de oye, vamos a meter aquí, aquí caña. Además, la vela de volumen, ¿vale? Superó con nota las anteriores, así que estuvo bien, estuvo ¿ves? Del, dentro del rango de estas grandes. Así que bueno, pues eh, no, fue, no fue nada mal. Uh, si es un indicador de que, bueno, vamos a ver si tocamos esa zona de 23.800, pues no estaría mal. Sigo pensando lo mismo, ¿vale? Yo sigo en la, mis 13, yo así es que soy bastante cabezota muchas veces. Eh, no por ser cabezota vas a tener más razón, pero bueno, eh, la zona de que tengo aquí, en la zona de 25.000, creo que es el objetivo de este movimiento. Y romperlo es lo que nos indicaría, eh, bueno, pues ciertos cambios a los que nos tenemos que adaptar. Los que nos tendremos que adaptar, próximamente comunicaré algo en el canal, hoy, lo comunicaré evidentemente con alumnos y canal VIP, porque creo que es bastante importante al menos lo que yo voy a hacer luego ya cada uno se adaptará como le dé la gana seguimos de todas formas en el, en el entorno de los 23, este punto de pivote que hay aquí a ver si somos capaces realmente de superarlo e ir un poquito más al alza. En cuanto a Ethereum, ¿qué ha dicho Ethereum? Pues que sigue sin ser capaz de llegar a la zona de resistencia. Está aquí haciendo pues esta especie de hombro, un meloncito y a lo mejor hace otro hombro si viene abajo y nos caemos. No lo sé, no tengo ni idea. Hay hombros, cabezas, hombros en algunas altcoins también. El Total Market, por su parte, está haciendo algo muy similar. Es decir, tenemos aquí un hombro, tenemos aquí una cabeza generada. Y si tenemos una caída con otro hombro, pues hay, hay que apretar ahí el, los machos, ¿vale? Tener cuidado con eso. Eh cuidado, a ver, no me pasa nada, simplemente es echarle un ojo es lo que hay que hacer y la dominancia de Bitcoin, clash, eh, hoy está un poquito más verde que ayer y el total market está hoy un poquito más rojo que ayer con lo cual, mmm, Está la cosa ahí ahí, pero las altcoins siguen dando mucho que hablar y muy bien algunas. Y en el J, ya sabes que son una de las que me gustan. Ahí está pegando fuerte. El dólar index, por su parte, no se rinde, no se rinde. Sigue haciendo esta curva, como diciendo, es, quiero hacer suelo aquí en la zona que teníamos marcada, este punto de pivote, la lidia verde, y darme la vuelta, por lo menos hacer ese rebote. De todas formas, yo pienso que si hace este rebote, luego volverá a caer. ¿vale? Yo no pienso que vaya a hacer este rebote para ir arriba. Ojo. Ya ha subido bastante y vuelvo a insistir, no creo que le interese al dólar eh, subir mucho más de lo que ya subió. Fijaros cómo en una fase alcista estuvo el RSI por encima, vale, casi todo el rato por encima del 50%, y ahora en una fase en la que tiene que descender, pues tendrá sus más y sus menos con sus picos y sus caídas, luego al otro pico y a lo mejor viene a la línea roja, que tenemos marcado en 103, eh, pero estará bastante más tiempo en la parte de abajo, con lo cual iniciará una senda más bajista y el euro seguirá yendo hacia una parte superior dentro de las tablas. Eh, por su parte, las Alcons, bueno, pues INJ, que a mí particularmente es el que me gusta, otra vela verde, eh, 17.5. Eh, fijaros como decíamos, no objetivo, a pesar de cómo estaba el RSI, el punto de pivote, yo creo que esa zona de 3 en muchos eh, aspectos y en muchos, en muchos eh, otros eh, gráficos, estamos en ello. Naka, por ejemplo, que ha metido un 28%, ha estado con un poquito más. Está intentando pasar a esta zona que es posible resistencia, objetivo, esta paraíña que hizo aquí. Eh, en La zona de 25, pues bueno, pues debe ser una, un máximo. Eh, ¿Qué más tenemos? Phantom, con un una subida de un 18. Pues tres cuentas de lo mismo. Una vez roto todo, pues punto de pivote. El máximo que tiene aquí anterior. Eh, zona de 0,50, 0,55 más o menos. ¿Por qué? Por la línea verde que tenemos aquí, más o menos ahí, te debería de parar. Yo creo que es donde va a parar, ya está bastante desgastado. Oye, que el mercado sigue siendo generoso, no le vamos a decir que no, no nos vamos a enfadar porque si iba subiendo, ni mucho menos. Pero hay ciertas cosas en las que llegan momentos en los que hay que decir, oye, hasta aquí, ahora vamos a observar. ¿vale? Igual, esta zona que antes era resistencia se acaba de convertir en zona de soporte porque la hemos roto y estamos con el precio por encima dentro de Matic. Eh, ha sido una... A ver, no está definitivamente ya como zona de soporte, pero me gusta más ponerla así y ponerlo en rojo como una zona de resistencia. Entonces, Todo esto que ha sido una resistencia, caímos, una resistencia, caímos a la misma zona. Además, fijaos el mismo soporte. Y ahora parece que quiere, después de todo lo que se ha acumulado en esta zona, bueno, pues a ver si lo rompemos y nos vamos al menos hasta este máximo, a los 1.28, para luego volver a apoyarnos en la zona, seguir consolidando por encima de la zona verde que tengo marcada, entre los 1.05 y los 0.93.8, y para poder ir a la zona siguiente de resistencia, aproximadamente en los 1.7. Eh, está bastante bien, ¿vale? Y, bueno, en general, pues vemos que seguimos pues con Celo, GMT, IDEX, eh, True, LRC también, Rift también, un 4.17, está bastante bien, y OTX, que sigue subiendo. Bien, de este camino que tiene. Objetivo, lo mismo que entre otras que hemos visto. Punto de pivote 0.36 aproximadamente. Eh, hike, polis, también un 3 y pico. Y bueno, pues ya a partir de aquí leches. El caso, de, por ejemplo, de polis, que ya ha perdido su mínimo histórico in, inicial de salida. Bueno, pues aquí parece que quiere rebotar esa zona, esta zona de salida, junto con esta zona que tenemos aquí de pivotes de, bueno, de apoyo. Completa, eh, que va a ser una zona bastante de sufrimiento sin caso de que llegue, ¿vale? O sea que hay mucho cuidado con esto, eh, pues yo no la veo. KLV está discota de lo mismo, está bastante bien, intentando eh, se puede salir, hacer, hacer su que ya cumplió con ella, pero luego no ha podido. Entonces necesita necesita un poquito de chicha. Y ave con un 315%. Pues bueno, igual cerrando la U, rompiendo líneas de tendencia y ese punto de pivote en la zona de 97,9 debería de ser el objetivo de este movimiento. Así que bueno. Eh, poco más que añadir, eh, simplemente recordaros que a los que estáis en el y a los alumnos que tenemos clase ahora a las ocho y media y como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe, chao chao